Hola, esto es Voces SJ y yo soy Anselmo Gabadán. En el invierno, a diferencia del verano, los días son más cortos, hace más frío y la lluvia suele estar más presente. Esta realidad de la que no podemos subir nos obliga a cambiar. Cambiamos el bañador por el abrigo, la sandalia por las botas de agua, el gazpacho por una sopa bien calentita y la piscina por la chimenea. En definitiva, las circunstancias temporales que damos Mojorú cambia nuestro día a día. En la vida cristiana hay un tiempo dedicado a moverse, se llama Adviento. Dura cuatro semanas y nos lleva al nacimiento de Jesús, es decir, a la Navidad. Ya sabemos que no podemos huir de la realidad que nos rodea, y este Adviento lo vamos a vivir en una pandemia. Y me pregunto, ¿merece la pena prepararse durante cuatro semanas para una Navidad en la que no vamos a tener grande fiesta mi cabalgata? En mi opinión sí, porque el Adviento es un tiempo para el corazón. Este año la energía y fuerza que gastaba en pensar qué me voy a poner de ropa, la puedo gastar en preguntarme qué puedo poner yo a la familia, a los amigos, al niño. Este Adviento nos toca mover nuestra mirada de la comparación a la compasión. Nos toca mover nuestro estilo de vida superficial. A un estilo más sencillo y auténtico. Este adviento te invito a valorar sencillamente el regalo más grande que no has hecho, que es la vida. En definitiva, toca mirarnos al espejo y mover ficha, quitar o poner aquello que hace falta o que sobra para parecernos un poco más a Jesús que es nuestro único modelo. Entiendo el adviento cada año como una nueva oportunidad de cambiar y de crecer. Y en estas cuatro semanas podemos trabajarnos nosotros mismos para construir junto a otros un mundo donde todos los días sea Navidad. La invitación la tienes en tu mano.